¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo un video especial y súper chévere. Les traigo el kit de Man y Huda Beauty que es edición limitada. Y está increíble, las piezas son preciosas. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer las cejitas utilizando este kit. Y también les voy a enseñar cómo maquillar y hacer este delineado en el día de hoy. Así que no se lo pierdan y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, esta es la colección de Twister rain y Huda Beauty. Todos los depiladores, las tijeritas, el espejo, la bolsita es increíble, son divinos. Y voy a comenzar a quitar esos pelitos de más que andan por ahí en nuestras cejas con mucho cuidado. Y también... Voy a utilizar el depilador pequeño para quitar esos pelos delgados que casi no se ven. Vamos a cepillarlas, vamos a cortar esos pelitos que están como por ahí medio espelucaditos. Y si ustedes quieren ver cómo hago mis cejas, les voy a dejar el link acá abajo para que vayan y corran a ver ese videito. Es súper fácil. Y vamos a comenzar con la paleta de colores de Sigma. Esta paleta me encanta. Vamos a comenzar con un color de transición para nuestro ojo y con el número... E40, nuestro pincelito que nos va a ayudar a difuminarlo muy bien en todo nuestro párpado. Seguimos con este rosadito divino y con el pincel E70. Y este es súper chévere porque es angular y es increíble para difuminar este color de la mitad hacia afuera. Vamos a continuar con este un poco más oscuro. Y con el pincel número E55 y este color lo van a difuminar solamente en la parte de afuera del párpado que quede bien difuminado. Apliquen el delineador como ustedes quieran, si lo quieren delgado, lo quieren grueso, eso ya depende de ustedes. Y voy a comenzar con este clarito, lo voy a combinar con el color Luz Shimmer en color Ambrosia y con el pincel número E30. Vamos a combinar estos dos colores y los vamos a aplicar juntos en el lagrimal. Acuerden de difuminar bien. Volvemos a nuestro color oscuro y con el pincel número E60 vamos a difuminar este color muy muy bien en la parte de abajo de nuestro ojito. Este es un delineador súper chévere y con el pincel E05 que es específico para delineado vamos a aplicarlo en la parte de arriba del delineado negro y cuando terminemos vamos a otra vez a poner el negro en la parte de arriba. Con mis pestañas de Huda Beauty las ponemos, ayudo con mi depilador y volvemos al Luz Shimmer, lo voy a utilizar como un iluminador, se ve divino, me encanta. Esto lo pueden utilizar en los ojos, en los cachetes, en donde quieran, pero es un iluminador precioso y se ve increíble. Y así es como se va a ver el resultado final. Ustedes pueden elegir si quieren poner un poquito en el huesito del ojo para que se vea más iluminado el ojo. Bueno, mis amores, así que eso fue todo por hoy. Si tienen opiniones, sugerencias o comentarios, no olviden ponerlos aquí abajito. Yo los estoy leyendo todos los días. Perdón que la semana pasada no estuve muy juiciosa con mis videos porque estuve de viaje. Y muy pronto les voy a subir el blog de este viaje que hice con mis mejores amigas del colegio. Así que no se lo pierdan y yo los veo la próxima semana. ¡Chao!